La primera vez que lo vi fue en un evento de YouTube donde él estaba haciendo como el host en la alfombra roja Y yo, yo lo conocía por su fama de alburero, de, de pelado y así, que era como un personaje así entonces, cuando me lo encuentro, la alfombra roja y me dice Sofía, Rivera, le digo, no, no me atreviste, eres súper pelado, y me salí corriendo, esa fue mi primera interacción con él. Ven, dame tu cuerpo al ratito. Querían que albureas a todo mundo. No lo has albureo, les digo sus verdades. Ni madres, quítate. Ya la segunda vez que lo vi, donde ya me dijo, vamos a hacer el video juntos, es muy cagado porque te invita, o sea, te recoge Alex Montiel, no te recoge el escorpión dorado. Yo cuando lo vi, Alex es una persona súper decente, súper buen pedo, cero alburero, súper respetuoso. Entonces me dijo, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por haber estado aquí. Este, va a ser súper rápido, nos vamos a subir al coche. Y yo, ok, perfecto. Se pone la máscara. Y ahora tienes que yo. ¡Wow! ¿Qué pedo con la bipolaridad de este juez? O sea, no la vi venir. No me dijo un, dos, tres, nada, nada. Entonces yo sí fue como, como, como, como que me tuve que adaptar rápido. Y es muy cagado de repente ver eso porque porque te tienes que adaptar. O Entonces, sea, como, ok, ya empezó la entrevista y como yo no lo conocía tanto, sería todo improvisado y ver que Sofía salía con el escorpión. Porque cada que invita a alguien famoso o no famoso, lo que sea, tiene una ventaja enorme que es que tiene una máscara y es un personaje. Entonces, tiene todo el derecho de decir lo que sea, de alburear, de pendejear, de ir a la gente en la calle y les vale más y a la gente le encanta que lo molesten. La persona que va con él no tiene eso, si no es un personaje. O sea, yo iba de yo. Es muy raro porque y más como mujer que yo odio que me aluren y odio que me digan groserías y yo decía cómo voy a hacer yo con él, o sea, cómo va a funcionar esta dinámica porque yo me lo voy a querer putear todo el tiempo y él me va a querer alburear todo el tiempo, entonces esto puede salir muy mal y al final me divertí muchísimo con él porque no dejé de ser yo él no dejó de ser él y fue una muy buena dinámica porque yo soy muy, yo buleo mucho en el escenario, yo buleo mucho a la gente y él también, pero yo no albureo, pero él sí entonces fue como, nos adaptamos súper bien, súper rápido y ya que se quitó la máscara otra vez como, Sofía, muchas gracias Fui yo, este juego, me va a volver loca, estuvo muy cagado, la verdad es que estuvo muy bien. ¿Qué estudiaste? A ver no. Eh, de, <risa> de no, estoy y luego la reacción de la gente es muy chistosa cuando empiezan a comentar en el video pues la gente nunca va a criticar al escorpión porque ya saben lo que están viendo o sea, es el escorpión pero cada persona que se sienta con él es como este me cayó mal este me cayó bien este es mamón este no es mamón pero nunca por ejemplo mis chistes no tom no los entendía porque tal vez no me conocen como comediante, tal vez no me conocen como, que no saben que soy sarcástica, no saben que tengo humor negro, pero del escorpión ya conocen todo, entonces si sí, hay gente que no me conocía, de repente me vio y yo dije algo que era broma, con humor negro y alguien lo tomó en serio, entonces como, esta vieja me cago es muy mamona, entonces es bien difícil estar a la merced de la subjetividad del video, o sea, porque todo el mundo lo va a ver a través de sus ojos y, no, y, a, y al escorpión no lo critican y a la persona que está ahí sí, pero yo creo que es una gran dinámica para las personas que están ahí, número uno porque es muy mediático, o sea, es muy, es muy viral, entonces te conocen como en otro contexto, y dos, también ves mucho, o sea, el, el escorpión representa el psique del pueblo, <risa> soy súper intelectual está representa como... Una parte de la población que, que sí es así y no voy a empezar. Es una clase porque la gente se baja de huevos. No, no, o sea, pero es real. Es real. Sí te encuentras gente sí tengo ese, ese güey representa lo que yo creo que todos los güeyes quieren ser todo el tiempo como todos pelados, todos albureros, pero evidentemente no pueden. Y, y por eso es tan, tan chingón y tan famoso. O sea, es un personaje que creo que siempre va a divertir por eso. La gente no te quiere. Por eso te dicen que eres una pinche fresa. Y por eso hay 10 personas nada más al Auditorio Nacional lo y, lo es que, y es es que aventarte un pan. Lo decía, seguramente la gente que te ve va a pensar que es verdad y va a pensar como esta vieja que como ya sabes. Yo creo que el escorpión y, y, y el que hayas, se ha hecho tan famoso es, es el ejemplo de que si te relajas y, y entiendes que es comedia, entonces todo no se divierte. Y el hecho de que tenga una máscara, lo hace mucho más fácil, porque entonces estás aceptando al personaje y no a la persona, porque si yo salgo y hago lo mismo, me madrean, porque es como ¿por qué esta vieja me está diciendo esto? ¿por qué este güey me está diciendo esto? cuando no debe... y estamos viviendo ahorita en un mundo tan difícil de hacer comedia y tan difícil de ya expresar cualquier cosa, porque todo mundo se enoja y todo mundo tiene una opinión y todo el mundo está está tan tenso y, y ahora tenemos ahora resulta que todos tenemos una vara moral enorme entonces ahora resulta que ya nadie puede decir nada porque no eso es homofóbico, eso es clasista, eso es sexista, eso es no sé qué entonces y lo vivió vi también mucho que lo vivió Carla Sousa cuando cuando fue lo del escorpión porque fue como ay pero por qué para eso si sí te prestas cosas así ¿Cuántos dejaste así? Este... <coughs> A mí también me han dejado así, ¿eh? ¡Chinga! <risa> y conmigo también, ¿y por qué para eso sí te prestas? La diferencia enorme es que uno es consensuado y el otro no. O sea, yo quise ir con el escorpión, yo sabía lo que me estaba metiendo y dije, va, le entro. Y las otras cosas que son de movimientos de acoso sexual y demás, es como, a ver güey, yo no le di permiso a este güey de hacer absolutamente nada. Yo sí le di permiso a este güey de hacer todo lo que estaba haciendo, entonces es muy diferente. Decir sí a decir a decir que no, entonces la gente yo creo que también critica mucho a la gente por las decisiones que toma y... El escorpión le vale tanto madres que la gente es como te aceptamos así porque porque eres de esos güeyes que le valen madres. O sea, y va, me relajo y acepto tu comedia y me quiero reír. Que es lo único que necesita la comedia, que la gente diga ok, no voy a juzgar esto, me voy a reír. Ya te estaciones para allá. Ahí, métete, métete, métete, métete. Métete, métete, métete, qué horror, de verdad, de verdad qué, No, no, de es que... insoportable, gracias, oíjate tú, y tú eres, estacionarme no sé, Yo pensé que no me gustaba el escorpión, la verdad, ¿qué te gusta o sea, el escorpión? Yo veía, yo, la fama que tenía y luego veía algunos videos y decía, puta qué hueva, porque a mí es justo la comida que no me gusta, de puras groserías, puros alburos, dije, no me gusta, güey. Me caga eso. Es justo la comedia de la que yo siempre me he separado. Y la razón por la que dije que sí al escorpión fue... Dije, estaría bueno la mezcla y ver cómo... ver si funciona o no funciona. El que uno haga eso y la otra persona no. Y funcionó perfecto. Entonces, lo que no se ve de ese tipo de comedia también es que... De cualquiera de las dos es que tienes que tener mucha preparación y mucha... No inteligencia, porque no quiero decir que somos inteligentes así nomás. ¿verdad? Pero sí necesitas...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 no, mami, está bien ruda tu pinche qué máscara. ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, <risa> mi amiga! La improvisación es, es mucho más difícil que, que preparar un show, por ejemplo. O sea, lo que hace él improvisar tanto y que no sea cansado es muy difícil. Entonces, uno es nato y otro es, tuvo que haber leído mucho, tuvo que haberse preparado mucho, tuvo que haber observado mucho, porque la comedia también es de, es de observación. Entonces, si tú observas a un pueblo y dices, este pueblo en su inconsciente o un poquito menos escondido, tiene este tipo de comportamiento, lo voy a explotar, lo voy a hacer chistoso, lo voy a llevar a un nivel tan absurdo que entonces se va a volver cómico y entonces la gente lo acepta. O sea, el, al final la frase de, de it's funny because it's true es real. O sea, la gente se ríe porque es sí, güey. Y también el decir lo que nadie se atreve es muy chistoso también. O Alex, número uno, se tuvo que atrever a decir lo que nadie quería decir. Número dos, tuvo que tener la grandiosa idea de hacerlo atrás de una máscara, que es mucho más fácil que hacerlo con tu propia imagen, porque te van a juzgar menos, porque te van a aceptar más, entonces tiene todo un, un pensamiento detrás. Oye, Sofía, ¿cuánto tiempo tienes haciendo la moda? Este, ocho, bueno, como treinta y seis, pero de comediante llevo ocho, siete años, el siguiente año es mío, está bueno. Ah, ya, ¿y, y, y, qué, y qué tal va hasta ahorita? Pues mira, empecé... ¿qué te hicimos? En primer lugar, ¿qué te hicimos para merecer eso? El escorpión es el alter ego de Alex que él nunca va a hacer en la vida real. Entonces, lo cual está perfecto, ¿ve? porque ellos en la cárcel. Es muy cagado ver el, el alter ego de, la, de las personas y si no todo uno tiene ni la facilidad, ni los medios, ni los huevos de, de hacerlo, lo cual es, es increíble. O sea, siempre es muy interesante conocer como la, esa dualidad de las personas. Y Alex es todo lo contrario al escorpión. Bueno, tiene que tener algo de escorpión. A huevo. Sí, es bipolar, Alex, es bipolar. chance ayúdenlo. O sea, consigan un chico, No sé, pastillas. ¿Qué pedo con el pinche estando...? Yo lo he dicho 14,500 veces. Los estando peros en general seguramente debe haber algunas excepciones en otro país. <risa> eh, son una bola de pinches soberbios de mierda que si no se ríen de sus chistes, el pendejo eres tú y no ellos que no lo cuentan bien. O sea, vamos a suponer que, que alguien le estaba en coma, ¿no? Y se despierta. Te pregunta, ¿Quiénes son famosos ahorita? Y yo le tengo que decir, hijo de güey, pues mira, hay un güey que se pone una máscara Y cuando se pone la máscara, es una máscara dorada Y cuando se la pone puede insultar a quien se le dé la gana O sea, se pone la máscara e insulta Pisa la calidad del casco que tiene A ver Puede pasar por la calle y te avienta algo y no importa porque trae la máscara ¿Lo ¿Estás viendo pornografía? ¡Ah! <risa> no no Prometo no, no, no, no. que se la quita, es una persona decente, no puede insultar a nadie porque estaría como súper mal visto Y de eso vive, o sea, vive de ponerse una máscara e insultar a gente Y se la quita y ya es pobre, y entonces la persona estaría en coma otra vez Y ya saben qué, desconectenme <risa> No, es así, así lo explicaría. El no, de la sexualidad está presente, o sea, ¿por qué tú quieres eh, castrarnos? O sea, ¿cómo estamos hablando de comedia en un segundo y el siguiente segundo como si me masturbo pensando en...? Yo no diría que, ¿no? ¿por qué haces no esa palabra? Sabía que no debería imitar gente corriente a mi carro. no pinches mames. Estamos todos locos, ¿no? Básicamente, o sea, es como Superman se quita los lentes, superhéroe, se pone los lentes, no es nadie, eso es, es, es muy extraño. Y ya, así poniéndonos súper filosóficos, al final todos, todos tenemos diferentes máscaras en todos los contextos sociales en los que estamos, o sea, no, no eres la misma persona en el antropedo bailando reggaetón que cenando con tus papás, a menos de que tu papá sea pitbull o algo así. Y, <ríe> y con el escorpión yo creo que pasa igual, o sea, es algo es algo muy humano y muy básico de de que o sea, por ejemplo, yo fui clown en, antes de ser comediante, yo hacía clown tipo chaplin, no tipo fiesta infantil. Y dicen que la nariz es la máscara más chiquita. Entonces yo me ponía la nariz y todo el mundo era como, eh, me trataba increíble, me quitaba la nariz y ya, nadie hablaba conmigo. <risa> y yo, Claro, claro, porque está increíble que podamos tener eso como seres humanos. Que en el momento que te pones una máscara te tratan diferente, y en el momento que te la quitas te tratan de otra forma. Está muy divertido. Vas a ser parte de un show, así como el circo de Albertano, no. nada más vas a salir del circo de Sofía Niña Rivera, y sale le traga fuego, y ¿no? ¿no? Y al final tú dices, ah, gracias por venir. No, ¿no? soy Entonces, yo, soy yo solita. Yo creo que es súper interesante, ya me voy a poner súper intelectual, pero yo creo que es súper interesante hoy en día ver el fenómeno, fenómeno social y antropológico que es, que, sobre todo, y digo que está bien difícil hacer contenido sin molestar a todo mundo. Eh, en el momento que, que él sube ese contenido a, a, a, a YouTube y es un contenido que es vulgar y demás, pero que todas las personas que están involucradas en el contenido quieren estar ahí, que es toda la diferencia, hace toda la diferencia, es socialmente muy interesante ver cómo reacciona la gente a eso. Es como, ¿por qué se están prestando a esto? Porque todos nos queremos divertir, porque todos queremos en algún momento decir, decir todas esas cosas sin que todo el mundo se te eche encima, porque es muy cagado llevar al límite a tu al que invitaste. No ¿Qué mames, qué huevada, hasta es, que yo lo chupo. No, no, pero no, no, te, no pero no si trae un toque, si trae un toque, pues sí, puedes ah, recordar bueno. el pasado. Toda proporción guardada lo puedes comparar mucho con Sasha Baron Cohen, por ejemplo, que es un comediante, pero es un güey que creó muchos personajes que son súper cerdos o albureros o que retan políticamente o que hace cosas muy eh, políticamente incorrectas. Todo el pensamiento que tiene detrás de él y él como persona, obviamente no lo conozco, pero parece también ser que son personas muy intelectuales, muy decentes, muy tranquilas. O sea, nada que ver con el personaje que es. Entonces creo que eh, Alex o sea, el escorpión es el alter ego de Alex que él nunca va a hacer en la vida real. ¿Traes mota? ¿Traes mota? mota? ¡No! ¡Ah, qué mamón, qué cabrón! Es que, güey, estoy chambeando. ¿Y, y, y, y tiene? Ver, acá, ¿Cómo, cómo, cómo chambeas si no traes mota? Y lo más importante de todo es la gente decide qué ver. O sea, nadie se lo está poniendo a ver a huevo nadie entonces no puedes ver un video del escorpión y criticarlo porque es como pues no lo veas pendejos si no te gusta no lo veas y así con todo entonces es muy lógico de repente decir es que el, es, el escorpión dorado es muy vulgar y no debería existir no no no el escorpión dorado es muy vulgar y existe porque la gente le gusta verlo y a quien no le gusta verlo pues que no lo ve, pero todo debe existir nomás tú decides qué ves y qué no ves que creo que es lo más importante ahorita que Tom no quiere cambiar todo lo, el contenido para que no exista porque está mal o hacer el contenido como ellos dicen que debe ser, y es como todos tenemos el libre albedrío, albedrío al ver de, de hacer, de ver lo que quieres ver, que es lo más importante de, del escorpión, yo creo, y está chingón que exista ya relájense, chingón. Porque esta construcción se va a caer en 5 minutos, en 5 minutos, en 5 minutos, sí, van a colapsar, sí, tienes que correr del país ahora mismo.